Alma Guadalupe Guerrero Sosa. Desapareció en el municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, el 14 de diciembre de 2011. Maricruz Hernández Guerrero. Desapareció en el municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, el 14 de diciembre de 2011.